¿Qué tal Andrea? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. nada eh, Hola desde Barcelona, que es donde ahora estoy temporalmente. Y, y nada, llevo siguiendo todas las ponencias desde esta mañana y enhorabuena porque se está quedando Petén. Y ya os he dicho en privado que tengo especial devoción por la persona que está montando los bits. Lo peor es mío, que no te oye. Todos nosotros estamos viendo. aquí. Con los Creo cascos. Te está haciendo referencia Que, que la estás encantando. Ponte, ponte, ponte, ponte. A la siguiente celebramos. Muy bien, Andrea. Bueno, pues, eh, Andrea, para los que no te conozcan, te voy a hacer una pequeña intro, a ver qué te parece, si lo hemos cogido bien. Pues bueno, Andrea tiene un brillante palmarés académico lleno de estancias internacionales. Por eso ahora que tú dices, temporalmente estoy en Barcelona, veremos dónde estás luego, ¿no? Es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense y, mientras que se ha graduado, ha pasado por República Checa y Taiwán. Toma ahí sitios exóticos, ¿no? <risa> También tiene un máster internacional en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos, con mención en ciberseguridad, que la ha vuelto a llevar al entorno internacional, pasando por Praga, Dublín y Glasgow. Madre mía, ¿qué pasa, Andrea? Ya tienes, uh, tienes que tener los cupones de descuento de, de Iberia a, a rebosar, ¿no? <risa> A las millas no, pero tengo el típico eh, uh, notebook con los, con los sellitos y si eso sí. Sí, vamos, tiene que ser brillante tu pasaporte, vamos. Pero bueno, Andrea actualmente trabaja como investigadora y gestora de proyectos en CIDOV, Barcelona Center for International Affairs, una organización donde ofrecen a todos los actores políticos, desde ciudadanía hasta las organizaciones internacionales, información e ideas para formular e impulsar políticas que reviertan en un mundo más seguro y libre y equitativo para las personas. Wow, te tienes que sentir un héroe trabajando aquí, eh. Esto <risa> es canela en rama. Pero también, eh, además, Andrea, esto tú lo compaginas eh, siendo parte del comité del Foro Europeo de Ciberseguridad, el Cibersec, y además eres miembro de Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. ¡Guau! Wow. Eh, ¡Clavado! ¡Clavado, ¿no? Pues bueno, ahora no te reirás tanto porque lo vamos a meter en harina y es una pregunta que tú no sabes ni que te la íbamos a formular chan, chan. y queremos preguntarte una cosa personal. Cuando hemos, hecho, cuando hemos estado todo el equipo aquí haciendo eh, tu presentación, hemos hecho pues, el CSI de rigor, como hemos hecho con todos los ponentes, que tenemos alguna cosilla de todos nosotros. Pero oye, mira, no hemos sido capaces de sacar... El nombre que está detrás de tu G punto. Para que lo sepas, en todo internet, en absolutamente todo internet, tú existes única y exclusivamente como y te Andrea, lo va a decir ahora, ¿no? Andrea G. O sea, ahora dinos, ¿qué se esconde detrás de esa G? Eh, Graciela, Guinés, Garicoich, no sé, ¿qué, ¿qué está detrás de esa G? Ojalá fuera algo ético, pero el problema es que me apellido García Rodríguez, entonces tenía que hacerlo un poco más distinto de alguna manera y alguien me dijo, oye, ¿por qué no te pones la G? Tipo, yo qué sé... Eh, pues escritores y cosas así que se hacen los guays porque tienen también eh, apellidos súper comunes y dije, oye, pues vamos a intentarlo, así que la GES de García tampoco es muy así. O sea, Andrea, esto me recuerda, a mí me dijeron el otro día que en el primer disco que sacó Alejandro Sanz, en vez de poner Alejandro Sanz, puso Alejandro Magno, para parecer aún mejor, que sacar el primer disco. Entonces, vamos, maneras, es un poco de tu estilo, ¿no, Andrea? De todas maneras, mira, somos como el capítulo de los Simpsons en el que desvelamos cuál es la J de Homer. O sea, este es el capítulo en el que desvelamos <risa> que es García. Vale. Ya no sí, tiene es que secretos para nosotros, Andrea. Siempre. Bueno, ¿ah? No, pues la verdad es que ha funcionado porque nos ha llamado mucho la atención. O sea, que dale turtieses a ese, a esa persona que, que te dijo que pusieras G. Punto. Eh, Hay que hacerse de interesante de alguna manera. Correcto. <risa> bueno, hablando ya de ciberseguridad, eh, durante esta pandemia hemos visto como Apple y Google eh, han colaborado en, en el desarrollo de una tecnología para el rastreo de, de los casos del COVID-19. Eh, para ello han liberado nuevas capacidades sobre la, la conectividad Bluetooth eh, y a, además están recopilando de, de forma masiva eh, gran cantidad de información de forma automática eh, sobre los usuarios a partir de sus dispositivos. El habilitar estas capacidades eh, siempre nos invita a reflexionar a, lo, a los usuarios. Eh, ¿Qué crees que pasará cuando acabe el COVID? Eh, ¿Renunciarán estas empresas a, a esa nueva fuente de información? Por supuesto que no, pero más allá de, a la, de a la fuente de información lo que más me preocupa es que hemos visto como durante la pandemia los gobiernos no han tenido ni idea de cómo gestionarla. Y han tenido que venir Apple y Google a decir, aquí os doy una API, montad aquí, vuestras aplicaciones de rastreo porque sois incapaces de montarla vosotros solos. Y además me aprovecho del monopolio que tenemos entre los dos del mercado porque los sistemas operativos de la, de, bueno, la, la gran mayoría de los smartphones que hay ahora mismo son o Apple, o, o pertenece, son iOS o son Android. ¿no? Entonces, dándote una API inter, interoperable entre ambas, lo que te están diciendo es, bueno, si vosotros nos ponéis de acuerdo y tenéis Naciones Unidas, tenéis Unión Europea, no os preocupéis que yo os lo dejo aquí muy facilito. Os dejo aquí la cocina y vosotros cocináis. Eso, lo que nos está abriendo es la veda para decir, hay un montón de otros problemas globales que necesitarían también soluciones tecnológicas. Si nosotros no somos capaces de inventarlos, vendrán estas dos empresas a ayudarnos. Y no sé hasta qué punto eso puede ser bueno. Son nuestros nuevos líderes, entonces. <risa> bueno, casi, casi, casi. <risa> Y, bueno, el avance de la tecnología hace que cosas que damos por hecha de que son seguras, como las contraseñas de nuestras casas, desde que nos olvidamos del protocolo web, por supuesto, con la computación cuántica, podría convertirse en algo insignificante. De esto podíamos preguntarle también al último ponente, que nos retomamos en la TLP del 2019, de, desde IBM Research, donde comentaban que cuando dominasen los algoritmos sobre la computación cuántica, Podrían resolver todas las claves criptográficas de todos los WUFIs del mundo en tan solo nueve minutos. Bueno, ¿y qué crees? ¿Crees que los estados, organizaciones y empresas son conscientes de la gran inversión que van a tener que realizar en ciberseguridad en la próxima década? Que tendrían que realizar, efectivamente. Aquí ah, vale, sí, bueno. <risa> vale. Porque, porque sí. ahora mismo está, el problema que tenemos con estas grandes innovaciones es que lo dejamos a futuro como ahora mismo no hay un ordenador cuántico lo suficientemente con la capacidad de fastidiarnos, por decirlo de una manera gramaticalmente muy incorrecta todo, eh, no estamos invirtiendo en ello. ¿Qué pasa? Que seguimos eh, utilizando criptosistemas que van a, bueno, es que... Eh, ¿Quién? O sea, RSA, por poner un ejemplo que mucha gente usa y es Public Key, RSA, RSA se va a ir a la mierda muy pronto, hablando claramente y de hecho en mi ponencia eh, bueno, escribí mi tesis sobre computación cuántica y en la ponencia tengo, he metido una tablita que tenía dentro de la tesis donde aparecen los sistemas criptográficos más utilizados y lo que vas a tardar en romperlo. Y la gran mayoría de los que están ahí o oh, de repente el nivel de seguridad baja dramáticamente de tal manera que no te sigue sirviendo para nada o directamente desaparece haciendo que, el, bueno, que la información pierda esas tres grandes características que en ciberseguridad nos encanta llamar la tríada CIA, como si fuera aquí muy, muy inteligencia, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y es que efectivamente ahí lo tenemos. Seis minutos para el wifi, vale, quizá dentro de una década, pero quizá dentro de 15 años no sean seis minutos sino sean tres. Y la capacidad de reacción que tienes va a ser muy pequeña. Entonces tenemos que empezar a plantearnos en codificar nuestros sistemas con otros criptosistemas más flexibles, en invertir recursos para poder hacer el cambio y si tenemos la capacidad y sobre todo la pasta, empezar a poner soluciones que sean resistentes a Quantum. Adaptarse o morir, al final, si no, ¿se queda atrás el que no se actualiza? Total, total, total. A mí me parece muy interesante todo esto que, que estás diciendo, pero bueno, me ha tocado, me, me encantaría poderte hacer preguntas eh, un poquito más técnicas y con muchísimo total, tiempo, sí. pero bueno, me ha tocado el tema un poquillo de salseo. Entonces, <risa> voy a hacer una preguntilla, eh, bueno, un comentario personal y lo voy a intentar hilar con una pregunta que, que me parece interesante. ¿vale? Entonces, eh, nos han comentado que, que eres un entusiasta de la tecnología y, y, que, y que cuando te mudaste a Barcelona, pues estuviste estudiando un poquillo eh, la forma de movilidad eh, que podías utilizar por allí para moverte a gusto y tal. Y en Polonia, pues, me han dicho que le pillaste el gusto a la bicicleta, o sea, a, la bicicleta a la scooter eléctrica. ¿no? Eh, Madre esta, mía, ¿quién? Esta pasión <risa> ha, ha sido hackeada. <risa> hemos conseguido eso, pero no hemos conseguido la G. Que no sé <risa> <todo>. <risa> Ya te digo, <risa> o sea, además, a ese nivel estamos. Bueno, esta pasión te, te movió a comprarte una, una, una moto eh, Un eléctrica, scooter. vamos. Eh, yo, por ejemplo, me he montado mi propia bicicleta eléctrica y la verdad que es uno de los juguetes más divertidos que he podido hacer y estoy encantado. No solo por la tecnología que uso, sino porque es limpia, ¿no? Entonces... Es cierto, es cierto que hay un hype ahora mismo con el tema de los vehículos eléctricos. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿a, ¿A qué nivel estamos? O sea, eh, ¿Es una moda o realmente es que hay una concienciación en la sociedad en la que estamos haciendo una migración al a eléctrico? ¿Tienes esperanza de que esto cambie y dejemos de utilizar el crudo o, o cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, que hayáis conseguido esa información, me parece que <risa> es <para risa> Es verdad que estuve trabajando unos meses en Polonia y como no me fiaba mucho del transporte público y no entiendo más que tres o cuatro palabras básicas de bar, me cogí un patinete eléctrico y empecé a funcionar con él y ahora en Barcelona me he cogido otro patinete eléctrico. Entonces, para responder a la pregunta, a ver, yo creo que gracias al cielo estamos empezando a ver que tener coches que no sean eléctricos no es sostenible. Ya no solamente por, porque bueno, es fatal para el medio ambiente, sino que el precio del petróleo sube cada vez más porque tenemos cada vez más movida en lugares donde, bueno, que son pa países productores, tipo Oriente Medio o Venezuela, por poner ejemplos de la OPEC, pero también que la forma de movilidad está cambiando porque ya no necesitas eso. Hay cada vez transporte público mejor, las ciudades están prohibiendo el que haya cada vez más coches, entonces es algo que, que es una tendencia que yo creo que va a continuar. En mi caso el patinete eléctrico, una pasada, problemas, ciberseguridad de nuevo, por, me lo vendieron como súper cool por tener una app y, y por, por, ¿por qué? Necesito una app que me diga dónde estoy con mi patinete, quién puede tener acceso a esa app. Y luego además son cuatro líneas de código mal montadas. Entonces, si seguimos por ese camino, queda muy guay tener cosas eléctricas, son fenomenales, pero oye, ojo, que alguien detrás puede estar viendo dónde estamos o puede decidir bloquearte el patinete mientras vas a 25 km por hora cuesta abajo. De ahí por eso me, me decanté a hacerme mi propia bicicleta eléctrica. Solo yo la traqueo. Yeah. Bueno, pues no te voy a entretener muchísimo más. La verdad es que estoy encantado de tenerte aquí deseando de poderte escuchar. Así que te paso la batuta y cuando quieras arrancar, está en tus manos. Fenomenal, le damos. Bueno, pues eh, antes de, de nada deciros que os he preparado una pequeñita presentación porque creo que llevamos muchos webinarios encima y que seguramente... Preferís escucharme hablar con algo de material visual. Así que le voy a dar por aquí. A ver. Y decidme si, si se ve. Yo creo que sí, ¿no? Sí, correcto. Te estamos viendo ya. Sí, está, ahora lo vemos, sí, no. Listo. Fenomenal. Pues nada, un poco la charla que, que voy a dar hoy, no voy a decir que es básica porque sería decir, joe, qué mal, lo estoy haciendo, pero es más bien para contextualizar el resto de las charlas que se han estado dando porque detrás de toda innovación tecnológica y detrás de todo apartado técnico hay un impacto social muy fuerte. Y me voy a centrar con este título que me ha parecido fantástico y que no lo he puesto yo, sino el maravilloso equipo de MorcillaConf, que es el del día a día del ciudadano 4.0. Entonces, como digo aquí en este slide, un poco de orden, por favor. ¿Qué es esto ¿Qué, ¿Qué os voy a contar? Pues vamos a hablar un poquito de lo que serían los riesgos, los retos, pero las habilidades. He de anunciar que en el fondo no me voy a meter tanto en retos y habilidades, sino en riesgos. Porque de la parte de los riesgos es donde salen los retos, que sería cómo decir eh, qué vamos a hacer con estos riesgos, cómo vamos a conseguirlos eh, mitigar y luego las habilidades que también se deducen del último apartado. Entonces, para empezar un poquito, os quiero decir un mensaje que me parece súper guay. Es bienvenido a bordo Homo Digitalis. Y Homo Digitalis, homos en general, porque somos, he visto antes más de una persona escuchándome. Y con esto de Homo Digitalis, lo que quiero decir es que, a día de hoy, en contraposición a nuestros, ante, no antepasados, pero las personas que quizá bueno, son un pelín más mayores que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros tomamos y vivimos en un mundo digital. Y cuando digo tomamos, me refiero que tomamos decisiones. Decisiones políticas. Nos informamos a través de, de bueno de páginas web, de redes sociales. O sea, ahora mismo es muy extraño que alguien vaya al kiosco a comprar un periódico en papel. Y quien lo hace, le miraremos un pelín extraño, tipo, oye, ¿de dónde has salido tú, ser analógico? También tomamos y vivimos en este mundo económico a través del, del mundo digital. Es decir, compramos por internet, trabajamos en remoto, y ahora que la pandemia lo hemos visto, y utilizamos sistemas digitales para trabajar. Incluso la persona que tenga el trabajo más manual y más analógico va a tener un teléfono móvil para entrar en contacto con, digamos, su empleador, ¿no? Imagen que se me está viniendo a la cabeza, personas de la sección, del, del sector de la construcción. Aún así, vas a tener un teléfono móvil que te diga, oye, pues tienes que ir a, a tal sitio o vamos a hablar por teléfono. Entonces, de una manera u otra, también tomamos decisiones económicas guiados por, por las tecnologías de la información y la comunicación. También, aparte de estos dos atributos del homo digitalis, está la parte de cómo guardamos nuestra intimidad, nuestra vida privada. Mandamos mensajes por, por, por redes de mensajería. No voy a decir WhatsApp porque yo creo que también en estos círculos solemos preferir otros, otras redes, a pesar de que nuestros padres y nuestros abuelos nos obliguen a utilizar WhatsApp. Y también eso significa que con nuestros allegados, amigos, familia, eh, parejas, todo, al fin, de una manera u otra, acaba pasando por lo digital. Y por ello, esas tres grandes componentes, cómo tomamos decisiones políticas, cómo nos movemos en el mundo económico y cómo eh, guardamos nuestra propia intimidad, es lo que nos hace este Homo Digitalis, que es tan diferente al anterior. Y os quería dar un poco la turra con esto, porque en base a esto es cuando creo que vamos a empezar a, a comprender dónde nos estamos metiendo y dónde nos hemos metido ya. Los riesgos del ciudadano 4.0. Aquí los he puesto en tres. Y me ha gustado un montón esta imagen. Porque en el fondo es una persona que está andando por una cuerda floja y que si te cam si cambias un pelín el peso, al final te caes y te matas. Por norma general. En los circos no, porque hay red. Pero bueno, entonces, los riesgos de este ciudadano 4.0, ¿cuáles serían? En primer lugar, la optimización y el estrés constante. El estar dentro de la economía de datos. Es la, la parte psicológica de esta industria 4.0, que también para dar una definición un poco más grande sería... Eh, toda la, la unión entre tecnologías digitales y quehaceres económicos, sobre todo en el tema de IoT ¿no? y, y toda la datalización de la economía. Luego, aparte de esta parte, aparte de esta parte vaya Andrea, de más psicológica, tenemos una parte política que es la desinformación y la tercera, que la, me parece la más importante y la que voy a hacer muchísimo hincapié en esta charla, es cuidado con tus secretos, que son tuyos y deberían serlo. Entonces, ¿alguien se acuerda de esta campaña que me pareció fantástica, a la vez que un poco creepy? Es de decir, esta campaña de Coca-Cola de hace unos años, lo que hizo esta compañía fue sacar latas personalizadas con, con nombres de personas, pero también había cosas tipo amigo, abuelo, madre, padre. Pero me sirve muy bien para ejemplificar este, digamos, el camino de la, digamos,. Eh, de la hiperpersonalización del contenido que vamos a empezar a, a recibir y que ya estamos recibiendo. ¿Por qué esta imagen? Pues bueno, porque todos al fin y al cabo nos guardamos con una identidad y aquí la identidad aparece metafóricamente reflejada o como yo la veo como tu nombre. ¿no? Y vamos a ir un poquito a poco viendo de dónde viene esta hiperpersonalización hiper y esta hipermonitorización de todo lo que hacemos. Pues para empezar, redes sociales. He puesto el Facebook. Porque en el fondo, Facebook lo es todo. Facebook es WhatsApp, Facebook es Instagram, Facebook son millones de empresas y Facebook es, en el fondo, el eje a través del cual todo, todo pasa, ¿no? De alguna manera. Y para daros datos más concretos que, que un poco enmarquen en mi argumento aquí, cada día hay 2.700 millones de likes que se dan en Facebook. 2.700 millones de likes. O sea, no es una chorrada, sería toda la población de China y toda la población de India junto. O lo que es otra, otra manera de decirlo, un tercio de la población mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de números bestiales, 2.700 likes. Pero es que cada día se suben 300 millones de fotos. Es decir, toda la población de Estados Unidos, 300 millones de fotos al día. Pero además de eso, que ya me parece una burrada de números, tenemos que cada media hora Facebook procesa 105 terabytes de información. Cada media hora. O sea, no, si versamos un poco las cuentas, nos sale pues una gran burrada de información diaria. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale esa información? Esa información va sobre nuestros gustos, nuestros hábitos, el tiempo que nos, pensamos, que nos pasamos eh, mirando una foto, los mensajes de WhatsApp que no enviamos la autocensura, también eh, qué es lo que nos gusta, eh, qué vídeos de gatitos tontos eh, miramos en Instagram, todo ese tipo de, de informaciones les va dando poquito a poco una imagen más predigna de lo que somos y, por lo tanto, qué es lo, que, qué es lo que pensamos sobre el mundo y qué nos pueden vender. Otra cosa que también nos ayuda esta hiperpersonalización, esta hipermonitorización, es nuestro teléfono móvil. Aquí es una imagen sacada de internet rápida con unos pocos sensores, pero nuestro teléfono móvil tiene alrededor de 20, 24, 25 sensores que nos miden absolutamente todo. Geolocalización, dónde estamos, la, la, la luz que hay a nuestro alrededor, si es de día, si es de noche, si estamos fuera, si estamos dentro de, de un lugar, el micrófono. O sea, tenemos un montón de, de sensores que en el fondo lo que nos van recopilando son información de nosotros incluso cuando tenemos el móvil apagado. Y esto también es importante saberlo. Otro más, ¿a dónde nos vamos? IoT, 5G, eh, domótica, ASACO, Industria 4.0, casas inteligentes. ¿Qué pasa? Si ya de por sí llevamos una cosa en el bolsillo que está recopilando información sobre nosotros, cuando lo desbloqueamos hay otras cosas, aplicaciones que recopilan info, ahora cuando vayamos a nuestra casa, nuestra lavadora también va a decir el tipo de información, a, o sea, va a añadir mucho más info ¿no? en nuestro coche, que también está pues geolocalizado por una por, bueno, está geolocalizado, hay muchos que incluso llevan su propia app para saber dónde las ha aparcado, eh, que escuchan tus informaciones, también, importante saber, registran cómo conduces, si eres un conductor agresivo, si no, y todo ese tipo de datos también van ayudando a que, tenga, a, que, bueno, a que empresas y gobiernos se hagan una imagen mucho más fiel a lo que somos. Más cosas, vigilancia urbana, cámaras, Estados Unidos, China, pero también Europa. Somos, digamos, esas tres grandes regiones las que más cámaras tienen en las calles y ahora mismo hay un debate muy fuerte que es el del reconocimiento facial, que curiosamente en lugares como Seattle, Estados Unidos, se ha prohibido completamente, en Europa se está debatiendo y en España nos fliparía ponerlo en marcha ya. Y, de hecho, noticia paradigmática, Mercadona ha puesto eh, cámaras de reconocimiento facial en 40 establecimientos y lo que hace es, eh, digamos, mapear o, o unir, encontrar coincidencias entre sus registros de personas que han robado en la tienda y que no debían entrar y las personas que están entrando. Ahora mismo están como por comunidad valenciana, la gran mayoría. En Burgos os libráis y yo en Barcelona de momento también. Pero, bueno, también importante saber esto. ¿Qué más? Amazon. ¿Cuántas veces hemos utilizado esta tienda para comprar un cable que, de repente, pues, no tenemos eh, un libro porque nos da pereza buscarlo en otro sitio porque sabemos que va a estar cualquier tontería del universo un abrelatas? Todas estas cosas registran nuestros patrones de consumo y nos ofrecen otras cosas que podemos consumir. Entonces, se añade muchísimo más. Más cosas. Las tarjetas bancarias. Por pues, si acaso no lo sabíais, que supongo que sí, cada vez que compráis en una tienda, vuestro banco registra qué habéis comprado en base a unas categorías predefinidas, dónde lo habéis comprado. Por tanto, una tarjeta bancaria nos da geolocalización y nos da datos de consumo, de compra y, de, bueno, de, de estilo de vida. Y un poco, ¿qué más? Bueno, las tarjetas de, fideliz de fidelización en los supermercados y demás. Igualmente, patrones de, de compra. Y patrones un poco de, de lifestyle, ¿no? de estilo de vida, que nos dicen que, bueno, que les dicen un poco más cómo somos y qué somos. Otro ejemplo paradigmático: Walmart, que le decidió hace unos años enviarle una carta a una, a una chica diciéndole felicidades por tu embarazo, porque había visto que había comprado más de ciertos productos que de otros, y un poco que intuía que, que estaba teniendo en, en ella pues un cambio hormonal bastante fuerte. Y que eso podía deducirse que era porque estaba embarazada. Y la chica denunció a Walmart porque ni ella sabía que estaba embarazada. Así que, ojo. Y luego, ya para completar un poco la, la imagen que se ponía, es Netflix. Jamás aceptéis, o si queréis ser cuidadosos con vuestra privacidad, no aceptéis los meses gratis de Netflix, que todos lo hemos hecho, yo lo he hecho. Porque luego, para registrarte en ese mes gratis, ya tienes que empezar a dar, por ejemplo, tu correo electrónico. Lo cual puede ser un caos para tu empresa, si de, de repente empiezan a llegarte correos electrónicos de Netflix y, por ejemplo, pues, picas y es phishing. Es, es decir, las cosas gratis, ojo con ellas, cuidado, porque además se protegen menos. Entonces, poco para, para acabar esta slide, hemos empezado con la hiperpersonalización de las latas de Coca-Cola y hemos ido completando esta imagen con muchas otras cosas que ya están presentes y que también ayudan a esa hiperpersonalización y a esa monitorización de lo que estamos haciendo y de lo que somos. Y ahora, esto me encanta, tengo muchas ganas de enseñároslo, seguro que lo habéis visto, pero ahora vamos a la segunda parte, estábamos hablando de la parte psicológica, ¿no? de la monitorización que hacen de nosotros, pero también de la optimización que vamos a tener que hacer de nuestras propias habilidades para poder eh, seguir compitiendo en este mundo en el cual todo cambia tan rápido y en el cual todo se sabe de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que tengamos que ser originales, porque la originalidad, bajo mi punto de vista, hace mucho tiempo que no existe, pero eh, hemos dejado de lado esa parte para ahora entrar a la parte de decisiones políticas, cómo tomamos decisiones. La, aquí me voy a meter un pelín más en cosas de ella, pero antes de nada os quiero enseñar este vídeo de, de un minutillo sobre Obama diciendo cosas que seguro que sabéis de qué va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 Jordan Field. Y lo voy a parar aquí porque si no vamos a perder tiempo y eh, quiero hablar de muchas otras cosas con vosotros. Bueno, en este vídeo lo que estamos viendo en el fondo es uh, esto. <risa> Por supuesto, como habréis adivinado, el vídeo es falso, pero parecía bastante real. Importante decir que es el vídeo es de 2018, que fue el digamos, el primer vídeo que se hizo viral que de, de este nuevo tipo de desinformación que hemos llamado deepfakes es, bueno, pues, falsedades profundas, pero que los, en estos últimos dos años eh, estos deepfakes se han vuelto casi, casi, casi imperceptibles y es muy complicado saber qué es verdad y qué es mentira y hasta aquí vamos, ¿no? Este deepfake en, en concreto, como podéis ver en este gráfico, eh, bueno, cómo se ha construido y cómo se construyen los deepfakes básicamente es a través de, de entrenar algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales con un montón de de imágenes sobre un sujeto eh, en diferentes bueno pues diferentes perspectivas en diferentes condiciones de iluminación en diferentes ámbitos para que para deconstruir estas informaciones y reconstruirlas en otro en otro lugar e intenta, y modificarlas de alguna manera eh, en base a estas a estos features que, que ha identificado el algoritmo como estamos viendo por supuesto las, los features que, que suele identificar o que bueno que identifica no que suele que identifica eh, son pues desde los parámetros que tiene que ver, eh, bueno, pues distancia entre cejas, eh, distancia entre la boca, expresiones, todos estos, todas estas cosas que se deconstruyen y reconstruyen es lo que hacen posible eh, la creación de estos vídeos falsos que parezcan tan fidedignos. Esto es uno de los problemas que tenemos ahora. Se está trabajando también en la vacuna, ¿no? De, de estos deepfakes, inteligencia artificial que luche contra inteligencia artificial. Y de momento no vamos tan mal porque estos algoritmos que se dedican a a identificar estos deepfakes, se suelen fijar en cosillas que se llaman soft biometrics, ¿no? que son, pues, yo qué sé, eh, hábitos que tiene una persona hablando. Yo muevo un montón las manos, las manos, como podéis ver, pero hay otras personas, como Elizabeth, Elizabeth Warren, que es la, eh, bueno, la la jefa de los, la portavoz de los demócratas, no miento, esas nacen, pero sí. Elizabeth Warren, que era una eh, candidata demócrata a las presidenciales este año y que fue eh, desbancada por Joe Biden, se muerde un montón el labio antes de hablar por ejemplo, o guiña a la ceja cuando le hacen una pregunta. ese tipo de cosas rara vez las recoge un algoritmo y estas son esas pequeñas cositas de soft biometrics que estos algoritmos para luchar contra los defects intentan identificar para decir si el vídeo es verdadero o falso. Pero por supuesto son cosas muy, muy nimias que en el fondo eh, en 5, 6, 7 meses ya, pues, se ya no nos podremos fiar tanto y, eh, y que hacen un poco imposible reconocerlo. También es importante decir que ahora mismo he puesto deepfakes como algo visual, pero porque estamos viendo una pantalla, pero también deepfakes son GPT-3, el maravilloso eh, algoritmo de OpenAI de, de Google, que es capaz de, bueno, de, de escribirte una noticia periodística con el estilo del periódico que te dé la gana, que no vas a saber si la ha escrito un humano o, o una máquina, en este caso GPT-3 detrás, ¿no? y que ha dado bastante, bastante que hablar, entre otras cosas por los sesgos, porque es un pelín racista y un pelín misógino. O también otra parte de los deepfakes, que puede ser toda la parte de síntesis ¿no? de, de voz, de, de generar audios que parecen reales. La voz de Obama aquí, por ejemplo, no era real. Es decir, como dicen un poco los chinos y como se dice en inglés, see no evil, hear no evil, talk no evil. No nos podemos fiar nada de nada prácticamente de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando o de lo que estamos leyendo. Y esto es algo que se va a convertir en, en una, en un feature más de nuestra realidad en, en breves, ¿no? Está muy bien saber que esto está pasando. Y ahora, a la tercera parte de estos riesgos, cuidado con tus secretos, me encanta cómo lo he puesto porque en el fondo lo que quiero es llamar vuestra atención y que en el fondo esta, esta pequeña charla os sirva para, para haceros preguntas, ¿no? Y, y yo creo que es, que es en el fondo por qué se hacen este tipo de eventos. Lo que vemos en pantalla es un GIF maravilloso de un... Eh, bueno, de un, de un bit cuántico, ¿no? Un quantum bit en, en superposición. Eh, las, digamos que, para no meterme mucho dentro de todo el tema de tecnología cuántica, eh, la diferencia que hay entre un bit cuántico y un bit tradicional, un bit clásico, es que un bit un clásico es o 0 o 1, típica máquina de Turing. O, y un bit cuántico es un 0 o un 1 o todo lo de en medio y no sabes lo que es hasta que lo leas. Y, solo, y un bit cuántico es único no se puede copiar y, por lo tanto, no se puede repetir. Y estas cosas hacen de este bicho bastante interesante en todo el tema de computación. ¿Por qué? Porque ayuda, en primer lugar, eh, la paralización de, de paralelización de operaciones. Fantástico para inteligencia artificial, ¿verdad? Y para tendencias y, y bueno, y modelos y, y todo esto. En segundo lugar, nos da mayor potencia y eh, todas estas cosas, nos pueden fastidiar bastante a la hora de, de proteger nuestra información. Eh, como he visto que voy a tener una charla y que sobre computación cuántica, me lo voy a dejar por aquí porque si no, no vamos a tener tiempo. Y sé que me han dicho estrictamente 25 minutos. Esta es la tabla que os he dicho un pelín antes de la presentación, que son los sistemas de, de criptografía más utilizados, los criptosistemas, y un poco el impacto que tendrían eh, los, eh, bueno, la computación cuántica sobre ella. Eh, parece todo muy general, pero los do, este, esta tabla está sacada de mi tesis y los dos algoritmos con los cuales yo trabajé fue el, el, el algoritmo de Grover, que es para utilizar, que es para buscar en una, en, en una base de datos que no es, o sea, desorganizada, por decirlo de alguna manera, y eh, el algoritmo de Shore, que es básicamente de factorización. Entonces, con, eh, en esta tabla, como podéis ver, son, bueno, criptosistemas a, a la, bueno, yo lo tengo a la, a la izquierda, vosotros supongo que a la derecha por el efecto espejo y en el otro lado el, el impacto de, de, de bueno, utilizar estos algoritmos. Se me salvan de momento, es que Mac y Poly, pero seguramente no se van a salvar porque si utilizamos otros pues también caerán. Y son sistemas de, de, de clave pública y, de, y simétricos, así que digamos que con esta tabla nos metemos un poco en la cabeza que en el fondo en 10-15 años eh, toda nuestra información va a estar comprometida de una manera u otra, independientemente de lo que utilicemos. Supongo que para pasar al siguiente, al, al siguiente apartado, no os imaginabais que os pusiera pues, una imagen de, de Almería, un verano cualquiera, pero me sirve muy bien para, para hablaros un poco de, de cuáles son estos riesgos de, de la computación cuántica. Lo que vemos aquí en el fondo es gente recolectando recolectando cosas que pueden que se las lleven a casa y que se las consuman o que las guarden y las preparen de alguna manera y se las consuman después. Esto es lo que yo he, he llamado un poco la recolección de información, los, los ataques de recolección que se están dando ahora, que es simplemente robar información que no puedes leer, esperar a desarrollar eh, um, bueno, pues ese ordenador cuántico o lo desarrollas tú porque curras para un gobierno o te esperas a poderlo comprar eh, comercial y luego te descifras esa información y, y la utilizas. Algo que en el fondo no nos debería llamar no nos debería eh, causar muchos problemas, pero que a otros, como por ejemplo, las agencias de inteligencia les trae de cabeza. Normalmente tardan entre 50 y 70 años en desclasificar un documento. Ahora mismo estamos hablando que toda la información sensible que está sucediendo ahora, dentro de 20 años se va a poder leer. estamos Es, es reducir muchísimo los tiempos de desclasificación y eso, pues por supuesto, les trae de cabeza. Pero también, hola, <ríe> nuevos riesgos o la recopilación de otros riesgos. Pues phishing, bueno, pues si toda la información que tienes dentro de 10 años te lo pueden leer, ¿cómo van a intentar acceder a tus sistemas? ¿Verdad? Pues tienen muchas más facilidades. O, pues aquí otra, eh, identidades. Todo lo que tú tengas en tu ordenador ahora mismo no está protegido. Y me da exactamente igual lo que tengas. Y me da exactamente igual cómo lo protejas. Incluso si tienes ProtonMail, olvídate. Entonces... En base un poco a toda esta distopía mental que tenemos, más o menos, ¿qué son los retos? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Qué, qué son las cosas específicas eh, que, sobre las cuales tenemos que trabajar para intentar evitar todos esos escenarios que, de manera muy rápida, pero muy rápida, hemos descrito antes? Como os pongo en el primer punto, volvamos a pensar en el Homo habilis. Si hemos dicho que somos Homo habilis, no, bueno, Homo digitalis, se me ha, se me ha pirado. Si hemos dicho que somos sujetos, que tomamos decisiones políticas, económicas e interactuamos prácticamente por y por la red y por los sistemas, de, por sistemas digitales, ¿cómo nos va a afectar todo esto? Pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es reclamar nuestra propia privacidad. Reclamar a empresas, reclamar a gobiernos a que protejan nuestra información mejor y que lo hagan con esta visión prospectiva de que en nada, pues todo lo que hagan ahora, los esfuerzos que hagan ahora, el dinero que inviertan ahora no va a servir para nada. Mejor invertir más ahora que, que todo lo que estamos gastando, pues en el fondo entre 5 o 6 años no sirva para, pues para nada. En segundo lugar, repensar cómo guardar y dónde guardar nuestros datos. Ojo, todo lo que pongamos en internet alguien lo va a poder leer. ¿Queremos mandar esa imagen medio desnudo medio desnuda a nuestra pareja? Pues quizá no. Y si lo hacemos, pues, pues ojo, eh, quizá mejor que la imprimas y se la envíes por correo. Entonces... Tenemos que repensar todo esto y, sobre todo, tenemos que capacitarnos digitalmente para poder modificar nuestro entorno y para poder testar que lo que estamos viendo o lo que se nos está vendiendo está bien hecho. El ejemplo tonto del patinete. Si tú vendes un patinete como lo más cool del universo porque tiene una app que te dice cuántos kilómetros has recorrido, pero esa app tiene unas condiciones de ciberseguridad niñas y cualquier persona la puede hackear, pues, quizá no, tu patinete no es tan cool. Pero quizás si tú no eres capaz de testar, eh, esa, esa tampoco sabes realmente qué es lo que te están vendiendo. Entonces, aprender a modificar nuestro entorno, aprender a construirlos nosotros mismos, es algo que deberíamos empezar a invertir mucho tiempo, sobre todo en, en hacer. ¿no? Y luego, esto se traduce en un set de habilidades y competencias. La primera es la resiliencia mental: es don't panic, ¿no? no entres en pánico, eh, no la líes, no va a pasar nada, simplemente ten paciencia y, y, sigue, y sigue formándote, sigue capacitándote. Y sobre todo sigue ayudando a otros a formarse y a capacitarse. Porque en el fondo, como sabemos todos los que nos dedicamos un poco a la ciberseguridad, el eslabón más débil de la cadena siempre es el humano. Y, y entonces nunca existe la seguridad perfecta porque siempre va a haber alguien que la va a cagar y que en el fondo eso va a hacer que repercuta en tu propia seguridad. En todo el tema de privacidad, por ejemplo, está el, el hecho de que si tú vives con tu pareja y tu pareja es súper laxo con temas de de privacidad va a, hacer, va a hacer que, en el fondo, todos esos datos que se están recopilando sobre esta persona vayan a acabarse recopilando sobre ti, tu hermano o tu hermana que se hace el test genético y que comparte los mismos genes que tú, está vendiendo también tu información genética. Tenemos que tener ese, ese sentido de solidaridad entre nosotros y, sobre todo, de, de, de capacidad de pensar que, lo que, está, que bueno, lo que estamos viviendo no es algo que va dirigido única y exclusivamente a nosotros, sino hacer una imagen de grupo más fidedigna. Por eso quiero insistir en la parte de arquitectos de nuestro entorno y de generar esas sinergias y sobre todo de ser conscientes de, de cuál es nuestro estado actual y a dónde vamos, porque si no nos vamos a quedar un poco pues, en, la, en la bancada, ¿no? en la estacada. Así que no me quiero comer mucho más tiempo, creo que he clavado el tiempo porque llevo 23 minutos, así que nada más deciros que nos leemos. Y os he dejado por aquí algunas cosillas. El de privacy is Power me lo estoy leyendo ya ahora, de Carisa Belis, ella es eh, filósofa. Moral en Oxford es muy crack ver como, anti, como cosas que se veían como desfasadas, tipo humanidades, se están volviendo a poner eh, otra vez en valor con todo el tema digital. Jaron Lanier, que es un crack enorme, el tío es el es pionero, en, de, bueno, fue uno de los pioneros de la realidad virtual. En su tiempo libre compu, eh, compone música clásica y es, eh, trabajó para Google un montón de años y ahora es un poco activista de derechos digitales. Eh, eh, merece mucho la pena bichear un poco su perfil porque es como la persona más aleatoria de, del universo y, bueno, es un genio. De hecho, entró en Princeton con 13 años. Y, por último, pues, como yo creo que, que aquí todos tenemos eh, servicios de streaming, a pesar de que me he metido un pelín con ellos, eh, ver The Social Dilemma está muy bien porque es, es, es muy facilito y ya no solamente que lo veamos nosotros, que quizás si tenemos estas habilidades digitales, sino hacérselo ver a personas que quizás no piensan o no repiensan su, su privacidad de la manera que debieran. Así que nada, a cualquier ruegos y preguntas, como decían antes en, en las charlas, me tenéis por Twitter. Y ya estaría. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias Andrea. Andrea. Gracias por la potencia, nos, nos ha <risa> Eres una fiera. La verdad es que... Rápido, rápido. Te tengo que decir, tengo un montón de preguntas que podría hacerte, lo que pasa es que se nos ha ido totalmente el tiempo. Entonces, sí que hay una, por lo menos... Que me, ha, que me ha interesado mucho y sí que quiero que me respondas por lo menos así un poquito, un poquito de manera breve, que es, más bien, ¿qué impacto social y económico crees que puede tener todo el, el uso de blockchain a, a medio plazo? Bueno, el blockchain que ahora mismo se ve como la solución fantástica, eh, un ordenador cuántico te puede craquear Bitcoin en, en, en un ratito, eh, así que tampoco es la, la panacea. El, quizá ahora es algo que nos puede ayudar bastante en todo el, sobre todo protección de datos y, y privacidad, pero que no pensemos que, big, que todo el tema de, de blockchain es, es, es el futuro porque es mentira. Lo bueno del blockchain es que es, es algo descentralizado, pero ya se está viendo maneras de recentralizar la descentralización. Y por ejemplo, así para también los frikis, eh, China tiene un sistema, bueno está invirtiendo muchísimo en blockchain, es un blockchain centralizado, bueno, ok, ellos lo llaman así y, eh, y le han puesto el, el, el nombre de SkyNet. Entonces es todo el tema de protección, maravilloso, el tema de todo la vigilancia urbana, las cámaras y todo eso lo quieren meter dentro de, de un sistema de blockchain central, ok, y lo han llamado Skynet, así que si queréis bichead un poquito, es maravilloso. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que tenías una segunda pregunta relacionada con, con esto, con sí. la computación cuántica. Lo que pasa es que ya directamente me la has tumbado. O sea, ya nos has dicho que llega el, el blockchain y nos lo tumba con la computación cuántica. Así que ya no, no tengo nada más yo, que, que comentar. Yo no quería entreteneros eh, para nada, pero eh, una pincelada. Creo que Monero, eh, la cripto de Monero, está sí. trabajando en cómo solventar ese problema que estamos hablando ahora mismo del, del tema de los quantum. Y, bueno, y por eso precisamente Monero, junto a Bitcoin y Ethereum, se está volviendo una de las monedas que ahora mismo la gente está metiendo más pasta en ella Así que, ¡ole! <risa> <risa> Hay que aprovechar a, a apoyar los, los proyectos que merecen la pena. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas, Muchísimas gracias. Pues esperamos claro. verte por aquí, Andrea, en la próxima edición o algún día, cuando tú quieras. Así que... Cuando queráis me paso. Muchísimas gracias. gracias Estás Eva. invitada, ya te lo digo. Gracias a vosotros. Un saludo desde aquí. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.